Hola, soy Melvin y soy de Filipinas, pero estoy vivir en, en España ahora. Estoy estudiando el máster en la Universidad Politécnica de Valencia. Eh, hablo inglés, filipino y otros dos idiomas en nuestro lugar, pero tú puedes hablarme en español. Empiezo a hablar este lengua. Mi familia es muy grande. Tengo cuatro hermanos con una hermana tres hermanos mayores, son vivir en Filipinas. Nosotros siempre la amamos todos los fines de semana. Cuando termino mi máster, eh, tengo que ir a Filipinas, pero quiero quedar en Valencia porque me encanta este país. La ciudad de Valencia es más grande que nuestra ciudad de donde vivo en las Filipinas. Me gusta el clima en este país porque hace buen tiempo todo el año, pero tengo muy frío durante los meses de diciembre a marzo. No me gusta. L la clima de nuestro país es muy diferente. Tiene dos uh, temperados, un soleada por seis meses y un lluvias por seis meses también. Hay muchas playas a visitar en nuestra isla. Para mí, las playas de España es no más bien que playas en las Filipinas, especialmente durante el invierno. Creo que los gente españoles y extranjeros seguramente amoran amura, las playas. Puedes ser, puedo ser tu guía si queréis.